Amigos, enemigos, personas que se aburren en YouTube Estamos en un nuevo vídeo En el que voy a lanzar el primer vídeo De De Fridays of Horror with John 5,000 se vaya ruido. Vamos a empezar. Vale, chicos, este es el, el juego. Se llama Scary Maze Game. Es, eh, para el primer de este, en el que tú puse un esperran. Sí, en el que subí un esperran para YouTube de 25 segundos. Bueno, y todo esto, de todos modos, lo voy a jugar otra vez. Y vamos a empezar. Esto es muy fácil, de verdad. Voy a quitar esto que en el ratón para concentrar más. Ahí está. Esto es un poco. Esto es un poco complicado. Pues. Es un poco complicado, la verdad es que es un poco complicado, porque se te vuelve un poquito lioso. La verdad. Pero muy lioso. Bueno. bueno, voy a seguir dando este juego que cada vez que tienes la roja te aparece un nivel. En la descripción del juego dice que hay cuatro niveles, pero cuando estás a puntito de superarte el 3, aparece un screamer. Así que no es lo que no es lo que parece. estamos en este juego de nivel vale voy a esperar un momento porque digo en el otro vídeo no, no quise mostrar la cara porque bueno excepto las lentes estas porque no no, no quería compartir la cara de susto que me, que me salió de verdad la cara de traumado que, bueno, poco lógico. Uh. Vale, este truco no, no lo puse en el pet run, van a no hacer trampas. Para, para, para, con, para respetar más las reglas. Bueno, estamos es por aquí y Dios, el screamer <risa> Bueno, esto es el screamer tan chulo Que me acaba de aparecer No sé si echarme otra De verdad que no iba a los <risa> ¡Qué pichurria eh, John Pichur ese el trauma Ante el screamer <risa> Vamos a volver a empezar Vamos a volver a jugar Porque no he visto nada No he visto ni medio juego Muy bien Start right. La verdad es que hay que ser como Francesco viene a ver así más rápido esto es un poquito que te enfada En todo este momento no hay en serio a la, Chicos, a la, a la próxima que falle Me pondré en serio Ahí está ¿Están cerca? Venga, ahora, ahora sí, en serio Me paso por no tener una mano lista. ¿Cómo? Ahora. Eso es eh. lo que les pasa a los tramposos. Por eso no quise hacer trampa. Para acá, por si me viene el screamer, no romperme no la vértebra con el manito pinball. Imagínate cómo sería el screaming... un pato! Hostia. Dice cuatro niveles, pero hay en verdad tres. Son tontos. Único spear runner. Soy el único spear runner profesional aquí. Vale, lo siento por añadir el, el, el sonido del fion del Francesco Virgolini Todo el rato es para, dar más, es para dar más humor Y esto se está volviendo más estresante A la primera jugada, ya la tienes dominada Pero a la segunda No sé No falles en esta... Dos. esta vez sí esta vez sí es que hay que ir lento me gano este juego Uf. Dios, se me ha hecho pesado, eh El juego se me ha hecho pesado Digo, es que de verdad, a la primera a la primera jugada, No muy... vas muy listo Vas todo muy preparado y haces eso Y cuando me enrollé con la segunda Digo, madre mía que la primera apareció un, un replay de la del la espera bueno. uh, uh, hasta uh, aquí el vídeo de hoy os ha gustado like and subscribe ya me despido y adiós I do.